Nuestro presidente no le gusta los escándalos, nuestro presidente es un hombre que le gusta trabajar. Nosotros hemos hecho énfasis desde hace más de 15 días en tratar de llegar a un diálogo, porque lo principal es un diálogo, ¿para qué? Para nosotros saber cuál era el motivo de la huelga 7 y 8. El que hasta ahora ellos han anunciado. Estamos trabajando, seguiremos trabajando y no vamos a descansar hasta terminar, concluir y también hacer las nuevas obras que están en carpeta para la provincia de Duarte, la cual estamos trabajando con ellos realizando porque no nos vamos a parar aquí. Nuestro pueblo de San Francisco de Macorís sabe si sale a la calle, pueden visitar una por una las obras de que nuestro presidente ha estado debutando aquí en la provincia de Duarte. Nuestro presidente está trabajando y lo invito a que salga principalmente a la prensa una por una de esas obras que nuestro presidente está interviniendo aquí en San Francisco de Macorís. Porque después de tantos años en la provincia de Duarte no se había invertido tanto dinero, tanto trabajo que se está haciendo hasta ahora en la fecha. Aquí se está haciendo de todo, pero tienen que saber que no son una varita mágica. Que las cosas se hacen como deben hacerse, cumpliendo con todos los requisitos. no lo estrujen en la cara de que lo que hicimos fue una porquería. Creo que en dos años y medio nosotros no podemos entregar una monstruosidad como el hospital regional de la provincia, de no de la provincia, de la región Angela, vale. Que les queda grande a la región. Entonces, ¿pretendemos entregarle en un año? No podemos. Yo le invito a la prensa a que vaya a cada una de esas obras para que cuando enlace. terminan a la gobernación porque con el diálogo todo se puede solucionar esta vez no ha habido diálogo pero no porque no hemos hecho un llamado que nos reunamos que quede claro yo hablé con dos de los dirigentes y me quedé en espera de la hora del diálogo bueno eh, estamos respondiendo una convocatoria que nos hace la gobernadora y las autoridades legislativas y el señor medio de dar las informaciones que la gente sabe la gente de la comunidad de donde está no solo el ministerio de la república sino otras instituciones como Inapa eh, estamos cumpliendo simplemente con las órdenes con las instrucciones de, de nuestro señor presidente Luis Abinader, en el caso nuestro el ministro de la Ingencepción de hacer lo que nos corresponde hoy fuimos convocados a, a una reunión con siempre, como siempre, llegamos aquí con, con la intención de cumplir con un deber que tenemos como funcionarios. Siempre sabemos que las organizaciones populares tienen el derecho, o es su deber, de luchar por sus pueblos, de exigir, nosotros como funcionarios tenemos el deber de sentarnos y darle las explicaciones del lugar y obviamente el derecho también de dar la información de manera correcta el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a hacer así con que son una de las principales demandas que ha hecho no solo la provincia durante todo el país porque también tenemos que decirlo aprovechando la ocasión es que en este país no había nada hecho aparentemente porque aquí hace falta todo a nivel nacional y por eso las autoridades tenemos que trabajar de lunes a domingo, todos los días sin descanso y de lo hacemos con gusto y nos sentimos bien haciendo esa es la inspiración que nos da nuestro presidente. Entonces, en San Francisco, en la provincia de Duarte, estamos trabajando los sectores en hacer y en Campo Fernández, Villa Hortensia, Primaveral, Villarreal, Villaverde, Barrio Lindo y vienen otros, porque se siguen solicitando y se siguen licitando procesos de hacer y contenidos.